impactó la visita de su circo, estuvo súper entretenido, es muy valioso para este lugar que no, no habíamos tenido una visita así, le hacen muy bien a esta gente que, que necesita tener algo del continente y le agradezco, que muy impresionado. Esta es mi primera vez en el circo y me gusta mucho, hubo muchos personajes. A todos les salieron súper bonitas. La parte que más me gustó fue cuando la niña pasó por esos aros. Creo que a todos nos trajo un recuerdo. y día la familia de Puerto William disfrutó con este circo, ¿no es cierto? Con este aporte que se está haciendo a la cultura. Eh, y no hay que dejar espacio para poder agradecer a la Serenía por... ...por el apoyo, ¿no es cierto?, por traer acá a, a, al circo tan lejano en el fin del mundo. 300 personas pudieron disfrutar esta función de circo, Circo Platinum ...en conmemoración y celebrando el gran día del circo acá en Puerto William... ...aportando la descentralización y favoreciendo el acceso a los bienes culturales... ...para toda la comuna que presenció y en especialmente los más pequeños... ...que disfrutaban más tirar el espectáculo. Maravillosa, ojalá se repita la historia y la idea porque está súper buena... ...el dulcito por lo menos que duró... Fue maravilloso, sobre todo para los niños, pero al igual para los adultos.